Lamentablemente, la falta de voluntad política y la incapacidad para tomar decisiones a favor de la ciudadanía nos han obligado a llegar a una situación en que el próximo 15 de julio se vence la concesión vigente a RITEVE y donde nos vimos en la necesidad de tomar decisiones que los anteriores gobiernos se negaron a tomar. Así de fácil. Es a todas luces inaceptable que se pretendiera extender este contrato en una negociación a puerta cerrada, donde no hubo nunca licitación ni las tarifas fueron fijadas por la RECEP. Para nosotros eso es inaceptable.